Bienvenido a D&B Hoobers. Acelera el proceso para convertir prospectos en clientes rentables, presentado por Customer Learning. Los equipos de ventas y marketing pueden acelerar sus ventas con estas herramientas impulsadas por datos. Gracias a su prospección inteligente, D&B Hoovers te permite detectar empresas para identificar posibles usuarios finales y personas que toman decisiones para acelerar tus ganancias. Aprovecha la inteligencia de ventas en tiempo real sobre prospectos y clientes para aumentar tus oportunidades y cerrar más tratos. El tiempo es dinero. D&B Hoovers agiliza tu flujo de trabajo para que puedas encontrar la información que necesitas rápido. Explota el poder de D&B Hoovers y vuélvete un héroe dentro de tu empresa. Ya tienes todo para tener acceso a los datos y aprovecharlos fácilmente a través de diversos canales para acelerar el crecimiento de tus oportunidades de venta y cerrar más oportunidades de negocio con mayor velocidad. La aceleración de ventas permite a los equipos de marketing y ventas generar crecimiento filtrando datos y dándoles contexto. Esto te permite conocer tu mercado, identificar tus mejores clientes, encontrar a quienes toman decisiones, entender su entorno y atraerlos entendiendo sus necesidades. Fortalece al máximo tus ventas, esfuerzos de marketing, desarrollo de negocios, relaciones con clientes, captación de prospectos y más. Ingresa a tu escritorio en D&B Hoovers desde tu oficina, en el camino a una cita de negocios o en casa, donde quiera que lo necesites. Adquiere confianza sabiendo que tienes acceso a la base de datos empresarial más grande del mundo con más de 120 millones de registros en 190 países. Conviértete en un héroe con D&B Hoovers y haz que tus relaciones y negocios crezcan como nunca. Déjanos ayudarte a usar el poder de D&B Hoovers para que puedas destacar en tu trabajo. Regístrate hoy para pedir entrenamiento en vivo.